Hola, buenas tardes a todas y todos. Hoy miércoles nos conectamos de nuevo a nuestro canal de YouTube, uno de los canales de comunicación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y lo hacemos para presentar una nueva herramienta que nos permitirá visibilizar y analizar lo que hacemos desde la cooperación andaluza, con quién lo hacemos y dónde. Buenas tardes, Mariluz. Mariluz Ortega es la directora de la agencia y es, además, un referente, una gran analista de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, conocedora de sus actores, sus instrumentos, sus debilidades y sus fortalezas. Mariluz, ¿por qué esta plataforma? ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, muchas gracias, Carmela. Muchas gracias, Esteban. Eh, también gracias a todas las personas que están conectadas. Yo no consigo ver nada, pero estamos conectados. Y agradecer también eh, y perdonar las disculpas y disculpar porque nos hayamos conectado un poquito tarde por, por los problemas de, del directo, ¿no? Pues sí, efectivamente es una gran noticia el, el que podamos poner esta plataforma en marcha. Es algo eh, que hemos soñado, el poder presentar un directorio con todos los proyectos de cooperación que hacemos, con las entidades que lo ejecutan, con los socios locales también que actúan como entidades contraparte y bajo un lema y bajo una mirada, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, esta plataforma nace precisamente porque desde la cooperación al desarrollo creemos clave el poder incidir en los valores de colaboración, de solidaridad, de corresponsabilidad ¿no? y más aún en estos momentos tan graves como estamos viviendo con, con la crisis sanitaria y que nos impide hacer este acto como nos hubiera gustado en, en Granada, presentándolo junto eh, con, con la universidad. ¿no? Es, es una, una necesidad el eh, que la ciudadanía conozca y sepa lo que realizamos y desde el mundo de la cooperación nos parecía que algo como esto era clave, ¿no? era ver una respuesta global, coordinada y, y colaborativa. ¿no? En, desde el plan, el plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo nos instamos, entre otras cosas, a tener una ciudadanía que, que conozca, ¿no? que esté informada, que esté formada, que sea crítica y que pueda comprometerse. Y para nosotros es también una grata noticia el, el poder hacer este mapa eh, donde la gente conozca dónde estamos, por qué estamos, junto con quiénes estamos. ¿no? Este, este, este mapa visual. Eh, nos ayudará también a tener un sentido de, de pertenencia y de, de apropiación de lo que es la cooperación al desarrollo y desde dónde estamos eh, trabajando. ¿no? Y también ver toda la diversidad de JDS de, de con los que estamos colaborando y trabajando, que luego este van a explicar un poco más la, los entresicos de la, de la plataforma. ¿no? Pero sí el, el conocer cómo la cooperación al desarrollo ayuda y permite el, el cumplimiento de, de esta agenda de la que nos hemos dotado todos los, los ciudadanos. ¿no? Para nosotros, el, el proyecto de Cooperanda fue uno de los primeros proyectos que me, me encontré, eh, que podíamos poner en marcha, y como espacio de comunicación y transparencia, me parecía algo eh, clave y, y fundamental. Eh, por otro lado, el trabajar junto con la universidad, que es uno de nuestros actores con los que tenemos que ir de la mano, eh, lo hacía aún más, más atractivo. ¿no? El, el poder trabajar con un grupo de, de investigación y, y de, que trabaja la investigación al servicio de la sociedad como el, el grupo que lidera Esteban, también era, era algo clave, ¿no? porque esto nos va a permitir trabajar algo que es fundamental, que es la comunicación para, para el cambio social. De manera que con esta comunicación, con esta plataforma vemos por una parte que generamos espacios de trabajo eh, de lo que es la cooperación, pero como un derecho, eh, un derecho que permite a la ciudadanía ejercer ese derecho a una información de lo que se hace y cómo se hace. Y también nos ayudaba a ese ejercicio clave de transparencia y rendición de cuentas, porque la, la comunicación así es un ejercicio de devolución, de y de, de devolución democrática de lo que hacemos, pero también de generación de confianza. ¿no? Y por otro lado también eh, algo fundamental como herramienta de, de sensibilización. Ha sido la, la elaboración de, de esta plataforma algo que, que nos ha llevado bastantes meses. Además eh, la pandemia pues también ha, ha frenado este proceso. Ha habido mucha gente colaborando tanto en el equipo de Esteban como eh, en la propia agencia, lo, las becarias y becarios que hemos tenido. De, tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de la Universidad Loyola Andalucía, que han colaborado también en ese cribado de información. Eh, y es un proyecto que, que aunque es una devolución, eh, no es un proyecto terminado, es un proyecto vivo que seguiremos realizando y que seguiremos actualizando a lo largo de los próximos meses y años. ¿no? Lo dejo aquí y, y me gustaría que bueno, pues darle la palabra a. ...a Esteban, que es profesor de la Universidad de Granada, el director de Media Lab... ...y el artífice de, de esta plataforma de participación e innovación. Muchas gracias, Mariluz. Eh, antes de darle la palabra a Esteban, mmm, bueno, es una muy buena noticia... ...para la cooperación y para la ciudadanía, una necesidad sentida, dice la coordinadora andaluza de NGD... ...en nuestro canal de YouTube, en el chat... Una herramienta que nos va a permitir, como decías, eh, conocer qué proyectos son los que hacemos, quiénes son las entidades que lo ejecutan, cuáles son las entidades que actúan como socios locales, como contrapartes, dónde se ejecutan, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible a los que se vinculan principalmente. Y además, en la plataforma, como nos mostrará ahora Esteban, también tenemos eh, una conexión a las principales noticias sobre la cooperación andaluza que publicamos de igual manera en nuestro blog. Esteban, como ha presentado Mariluz, es, eh, Esteban Romero Frías, es profesor de la Universidad de Granada y director de MediaLab, que es un laboratorio de innovación eh, social, de innovación democrática de Andalucía. Esteban, cuéntanos, ¿qué aspecto tiene la plataforma? ¿Cómo, cómo se maneja? Bueno, pues, eh, muchísimas gracias. Yo también quería aprovechar para... Eh, para agradecer a la agencia el que en su momento confiara en, en, el, en el proyecto el que haya estado detrás todo este tiempo para poder desarrollar eh, ese proyecto y que llegara a, a buen puerto y, y bueno, la confianza en, en poder eh, hacer de este instrumento algo que como comentaba Marilu y, y yo creo que eso estaba en, en la propuesta inicial que en su momento se, se presentó lo que buscaba era eh, intentar hacer un ejercicio de innovación pública en el que se reconocía que las la instituciones, eh, instituciones públicas y bueno, tantísimos ámbitos, en este caso en el ámbito de la cooperación, pues podía dar un paso más todavía en cuestiones como es transparencia, eh, como es visualización de información, como es rendición de cuentas, como comentaba eh, Mariluz, eh, y, y todo esto desde el convencimiento que cuando abrimos lo que somos, lo que hacemos con orgullo eh, en red, hacia todos aquellos actores que de alguna manera pues, hacen posible, ¿no? en este caso, la cooperación al desarrollo. Eh, al final, lo que estamos consiguiendo es también hacer un cambio de cultura en el modo en que, en el modo en que funcionan las distintas organizaciones, desde la propia administración hasta eh, los distintos agentes del, del sistema de cooperación. Esos eran un poco los principios que, que nos movieron a detectar esa necesidad y a plantear esa... Esa, ese instrumento eh, que tiene un carácter y un potencial claramente eh, participativo y de eh, visualización de datos, de visualización de, de información. Eh, como decía, agradecer, agradecer vuestro papel en, en todo esto, agradecer también el, el papel en este caso pues, de, de la Universidad de Granada, de mis compañeros del CICODE por todo el apoyo que nos han eh, proporcionado y, y, como no, pues, a mis compañeros y a mis compañeras de, de Medialab UGR eh, donde trabajamos eh, como laboratorio de investigación en cultura y sociedad digital y fundamentalmente pues, eh, avanzando en cuestiones que tienen que ver con repensar las instituciones, repensar un poco la sociedad y trabajar desde la cultura digital. También un, un, un, un recuerdo ¿no? en este momento pues, a los compañeros eh, de dos que nos han estado eh, ayudando en muchos temas técnicos con la plataforma y que bueno pues, hasta el último momento siempre con ajustes, pues han estado ahí siendo uno más como parte del equipo. Eh, dicho estas palabras que eran eh, necesarias, ¿no? eh, que eran obligatorias, yo quiero eh, pasar ya a mostraros lo que creo que todos estáis un poco buscando eh, esta tarde, ¿no? ver en qué consiste este instrumento. Voy a compartir la pantalla. Primero eh, mostraré una breve presentación donde vaya a ver las distintas partes de esta plataforma, y luego pues, mostraré la misma en el, en el navegador. Eh, esta sería la, la portada, ¿no? el, el, la dirección donde podéis acceder ya a la información es cooperanda.org y eh, como veis, pues, el, el lema que tiene es Participación Ciudadana y Cooperación Internacional Andaluza para el Desarrollo. Eh, siendo esta la portada eh, vamos a ir viendo un poco lo que lo que iremos encontrando en la, en la plataforma. Primero que el diseño es un diseño responsive basado en software libre, basado en la plataforma WordPress, que se puede acceder desde diversos eh, dispositivos desde diversos formatos Igualmente podéis ver aquí lo que sería la estructura de la página principal de, de Cooperanda eh, esta, esta página esta estructura es lo que vais a encontrar cuando hagáis scroll en la en, la, en el sitio web y eh, en primer lugar, aparte de esa portada tendremos un, una serie de proyectos a continuación vamos a tener un bloque que está destinado a los eh, objetivos de desarrollo sostenible hablaremos después de lo que son las entidades socias eh, que reciben la financiación eh, tenemos también información sobre cooperanda entidades participantes, muchas de ellas situadas en el territorio eh, en la realización también de esos proyectos y por último, un bloque de noticias y debajo, pues, la parte de información sobre la plataforma y un poco, pues, un índice que vuelve a distribuirnos a las diversas partes de contenido. Eh, vamos a pasar. ¿En sobre cooperanda, bueno, yo creo que esta parte quizá es la que más hemos abordado ya. Una pequeña reseña sobre un poco los propósitos y los valores que, que hay en, en, esta, en esta plataforma y que tanto Mariluz como... Eh, eh, Carmela, como yo, pues ya hemos eh, desarrollado. Eh, el bloque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al margen de proporcionar una información sobre los lo objetivos, lo que nos hace es mostrarnos el número de proyectos que hay vinculados a los diversos eh, proyectos. Lo que hemos hecho es seleccionar principalmente eh, cuál es el objetivo de desarrollo sostenible, eh, que es prioritario en cada uno de los proyectos y de ese modo pues se ha asignado para la visualización de la información. Aquí tenemos el bloque donde veríamos las noticias, donde aparecen eh, esos proyectos y eh, esta sería la página específica de proyectos. En ella vamos a tener un filtro donde podremos hacer una búsqueda por país, por temática, por eh, ODS y también una búsqueda a través del nombre, la descripción o cualquier eh, otro campo. Igualmente, se podrán ordenar por otros criterios, como puede ser el nombre, coste total, beneficiarios, mujeres beneficiarias, etc. Aquí hay un ejemplo. Eh, sería una búsqueda del país de Nicaragua en la temática de derechos humanos, vinculado al objetivo de desarrollo sostenible eh, número 5. Y tendríamos estos tres proyectos que aparecen en, en pantalla. ¿Cómo es la ficha de proyecto? Que está al final, es el corazón de lo que se intenta comunicar. La ficha de proyecto nos va a mostrar un título, en este caso, fortalecimiento de los servicios de salud para la población refugiada de Palestina, afectada por el conflicto de Siria, una temática, eh, aquí sería enseñanza, formación multisectorial y una ubicación. Toda la información que hay en la plataforma está geolocalizada, de manera que se pueda hacer una exploración a través del mapa y también vinculando los distintos elementos, o los distintos agentes que están eh, relacionados con un proyecto determinado. A continuación, dentro de esa misma ficha, lo de arriba era eh, digamos, la portada del encabezamiento, a continuación lo que tenéis es eh, información del proyecto, que sería el resumen presentado en su momento eh, cuando se hizo la solicitud de ese proyecto, el objetivo, el principal ODS relacionado con el proyecto, año de concesión, duración y también la entidad socia, en este caso la Agencia de Naciones Unidas eh, para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Eh, si seguimos bajando, haciendo scroll en la, en, la, en la ficha de proyecto, tendríamos la localización y aparecería dónde se está realizando, dónde se está ejecutando ese proyecto. Este sería el caso. Luego tenemos otro gran bloque, que es el de las entidades socias. Entidades, eh, bueno, pues el, tenemos cerca de 180 entidades en los proyectos que, que van eh, desde el año 2015, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues imaginaos la cantidad de información que estamos eh, aquí tratando. En, en algunos de estos casos tenemos los logotipos de esas entidades y, bueno, cuando es el caso, lo que hemos hecho es eh, ponerlo. Puede que haya alguna entidad de los que no tengamos el logotipo disponible, en cuyo caso, pues, eh, a través de la plataforma, en la sección de contacto, podéis mandar un correo, hacerlo llegar y se incluiría esa información. Así como cualquier otro eh, posible error o algo posible rata que podáis detectar y que, bueno, pues se trasladaría a la agencia para el análisis y su posterior corrección en la plataforma. Las entidades socias, como sería este caso, aquí tenemos un ejemplo, el de ASECOP, Asociación Europea de Cooperación con Palestina, eh, eh, tendríamos eh, el logotipo, eh, la información donde se sitúa, en España, su URL... Su, su, su dirección web y eh, su dirección de correo electrónico a continuación eh, dentro de esta entidad socia eh, tenemos información vin, eh, vinculada a ella como por ejemplo aparecen todos los proyectos que le han sido financiados que son todos estos que tenéis aquí eh, con un círculo en rojo y debajo tendríamos lo que serían las entidades participantes relacionadas eh, en la ejecución de estos proyectos también para cada entidad socia aparecerían todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también Objetivos de Desarrollo del Milenio, en algunos casos, que todavía hay algunos en los que es relevante, aparecerían indicados en esta parte de objetivo, de manera que se puede ver esa entidad en torno a qué objetivo está trabajando. Aquí tendríamos el caso eh, también de esta eh, asociación, donde eh, bueno, pues vamos a encontrar siempre eh, proyectos que tenga eh, localizado en una zona determinada y también entidades participantes que pueda haber en ese espacio. Eh, cuando tengáis, cuando esto ocurra, eh, es, pro, es probable que haya otra serie de entidades y proyectos que estén en otras partes del mapa. Simplemente lo que tenéis que hacer es alejar el mapa y veréis dónde aparece. Ahora mostraremos algún ejemplo de esto. Un ca otro caso de entidad social podría ser mujeres, mujeres en zona de conflicto. Aquí también tenemos información adicional como puede ser las redes sociales, ...que se han detectado para esta, eh, para esta entidad. Igualmente, es eh, una entidad que, como veis, pues, dispone de muchos proyectos. Toda, parte, toda esta parte que veis en la, a la derecha sería eh, lo correspondiente al, al bloque completo... ...que vais a ver en la página cuando hay scroll. Entonces, eh, podéis observar que hay una gran cantidad de proyectos... ...y también de muchas entidades participantes relacionadas. Todo esto es lo que nosotros vamos a intentar también mostrar en el mapa. Eh, esta parte de aquí, central... ...lo que muestra es la parte de arriba de, eh, de la imagen del, del lateral, ¿no? Observáis los diversos objetivos sobre los que se trabajan... ...los proyectos e información de la entidad. La localización de esos proyectos. Bueno, alejándonos más en el mapa, porque siempre... Eh, ...generalmente va a aparecer eh, donde se encuentra focalizado ese punto... Eh, ...observamos que, bueno, pues hay... ...en algunos sitios hay algún clúster, ¿no? de ocho proyectos... ...o ocho entidades que están ahí... ...quince eh, que están en la zona de Andalucía o de Marruecos... Pero esto también se puede ir desglosando si os vais aproximando. Entidades participantes. En este menú lo que vamos a tener son las entidades que han desarrollado actividades de ejecución de, de los proyectos en los diversos eh, territorios. En algunos casos también contamos con sus logos, en este caso ha sido todavía mucho más complejo porque, eh, bueno, pues en la búsqueda en ocasiones simplemente se disponía de un nombre y, y ha sido complejo el localizar su, su identidad su identidad digital y su y su presencia. Aquí tenemos un caso, Asociación eh, Jesús Obrero, en, en Perú. Eh, eh, tiene un proyecto vinculado, en el que ha participado, que está relacionado también con el objetivo eh, 3, el proyecto de mejora de la participación ciudadana en espacios de gobernanza. para bueno No, no está el nombre completo, pero lo podéis ver. Y entidades socias relacionadas, en este caso una, la entidad eh, social sería eh, médico del Mundo. Ahí lo tenéis geolocalizado también. Luego tenemos un mapa. El mapa que nos muestra, bueno, en este mapa ahora mismo eh, aparecen 871 proyectos, 181 entidades socias y 366 socios locales. Todo eso está ahí visualizado. Claro, eh, cargar esta información cuando entréis pues, eh, puede que lleve cierto tiempo porque manejar mucha, eh, muchos datos ¿no? al mismo tiempo, pero si utilizáis los filtros que tenéis aquí, Podéis ver solamente socios locales, entidades socias o proyectos, o también utilizar los filtros que tenéis en esta otra parte. Al margen del mapa podéis ver el listado. En el listado siempre vais a visualizar aquello, aquellos proyectos, en modo lista, que eh, se están visualizando en el mapa. Eh, aquí, por ejemplo, sería otra, otra imagen del mapa en el que solamente se indican lo que son las entidades socias. ¿No? bueno pues Como veis, eh, al haber menos, menos puntos, menos información, se puede ver eh, más claro. ¿no? Eh, el caso del, de la entidad que veíamos antes, de mujeres en zona de conflicto, una cosa que es importante, y todo el mismo ejemplo porque haré una continuidad en la presentación. Eh, como veis, hay unas líneas que van a vincular a la entidad con los diversos proyectos, de manera que se visualice en el mapa eh, dónde se encuentran los distintos Agentes, ¿no? Si nos aproximamos más, veremos que bueno, pues, el detalle es mayor, no. hay otros proyectos que están ahí en Marruecos, etc. Y luego tendríamos la sección de noticias. Esta sección de noticias bueno, pues, incluye ahora mismo noticias eh, generadas por la agencia y también el enlace de presentación de Cooperanda, donde podéis encontrar eh, esta, este vídeo ahora mismo en directo. Este sería ese, ese, ese formato de noticias con el bloque donde se puede ver el vídeo. Paso ahora a relataros algunas de las cifras que tenemos aquí en el, en el proyecto ¿no? y que da un poco muestra de la complejidad eh, pues que ha tenido. 8, 871 proyectos, 180 entidades socias, 366 entidades participantes, 37 países, 65 temáticas, 17 objetivos eh, de desarrollo sostenible y 8 de desarrollo eh, del milenio. Tenemos también una sección en la web que es cooperando en cifra que lo que hace es incorporar unos gráficos desarrollados en Tableau, eh, que es una herramienta de visualización de información y que nos permite desglosar todo lo que es el monto de eh, proyectos eh, por años, por zonas y bueno, ver un poco la evolución de esa eh, ayuda al, al desarrollo. Esta sería la evolución de proyectos. Aquí tendríais la evolución eh, por áreas eh, geográficas. Como veis, eh, se desglosa en África subsahariana, América Latina, Andalucía y la zona del Mediterráneo. Y podéis ver los datos que son los que ahora mismo contiene la plataforma, que es desde el año 2015. Aquí tendréis el reparto de proyectos, el reparto de proyectos en los diversos eh, países. El ranking de entidades que han recibido eh, financiación. Se pueden ver todas las que hay disponibles, pero bueno, ya aparecen ahora mismo pues, las, más, las más destacadas. Y aquí tendríamos también información sobre el reparto por regiones, donde podéis ver los países que han recibido eh, unas mayores cantidades durante este periodo. Lo tenemos ya Perú, Nicaragua, El Salvador, etc. ¿no? Todos los que aparecen vinculados a Andalucía pues, eh, son de carácter de, de, de concienciación de, de educación para el desarrollo. De nuevo, eh, parte de esa visualización sería todo lo que es la información sobre los ODS y eh, el número de proyectos que hay vinculados a cada uno de ellos. Esto sería el, el resumen de, de lo que os quería eh, contar. Dado que sigo compartiendo pantalla, pues eh, no me resisto a mostraros en vivo cómo es la experiencia. Yo creo que la mayoría de vosotros y de vosotras estáis ya navegando, estáis entrando en la página ...y podéis ver un poco cómo funciona... ...pero bueno, lo mismo que os he contado por pantallazos... ...es lo que podéis encontrar aquí... ...en las diversas plataformas... ...como veis he intentado cuidar mucho la imagen visual... ...las fotografías están eh, tomadas de repositorios eh, libres... ...de fotografía y son de carácter ilustrativo... ...porque no había eh, fotografía eh, disponible... ...para todos los proyectos... ...algo que, como decía antes... ...es eh, una invitación también a ese cambio de cultura en el que desde la propia ejecución o desde la propia rendición de cuentas de un proyecto, pues ya se genere eh, esta capacidad, digamos, comunicativa, para luego eh, poder aparecer en esta, en esta plataforma. Eh, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, aquí vamos bajando, las entidades socias, sobre Cooperanda entidades participantes, noticias y el footer donde está la información de la eh, plataforma aquí tendríamos un caso como el que he mostrado antes eh, y bueno pues la experiencia es pues, como estáis viendo ¿no? cada proyecto tiene este mismo enfoque, estas son las fichas de proyecto que son eh, similares para todas, ¿no? aquí tendríamos otra ¿vale? eh, y Deban, eh, bueno. lo que se ve ahora mismo en la pantalla de la presentación ¿no, no estáis viendo la mía? perdón no, no vale, un segundo eh, me dice que se sigue, se sigue viendo la presentación ¿no? ahora no vale, un momentito eh, días, lo arreglo bien. ahora mismo ahora sí esto no lo veíais antes, ¿verdad? ¿sí? ahora sí se ve entonces, nada no he cambiado la pantalla, disculpad eh, lo que os comentaba era un poco la experiencia de navegación, ¿no? entonces bueno un poco relatando lo que os acabo de decir pues esta sería la página principal, como veis se ha cuidado mucho esa parte visual, ¿no? Los colores que aparecen son, eh, no, los colores que aparecen en modo de filtro son los colores correspondientes al ODS que se vincula al proyecto, ¿no? Es decir, todo tiene un poco un código eh, visual, un código comunicativo que, que intenta reforzar el mensaje, ¿no? eh, Bueno, esta sería esta pantalla que os, que os comentaba, ¿no? Con los distintos bloques, el footer con la información sobre... Sobre el proyecto, eh, luego tendríamos el caso pues, de este proyecto que lo hemos mostrado antes en pantallazos, pero que lo vaya a tener ahora pues, en lo que sería la ficha completa, ¿no? Así es como se vería. Eh, igualmente, pues se puede eh, navegar en el mapa y se podría acceder a ese proyecto, que es el mismo en el que estamos, con lo cual no tendría que, eh, sentido visitarlo, ¿no? Pero bueno, eh, si seguimos avanzando, pues vamos a encontrar cosas como, como esta, ¿no? Eh, este proyecto, que es un proyecto de Mozambique ¿vale? igualmente eh, a ver, os muestro este otro, que sería un proyecto en Guatemala de acuerdo también con el mapa en ocasiones, eh, por tema a lo mejor de la conexión puede que eh, en algún momento algún mapa no eh, os tarde en cargar, ¿no? pero bueno, eso es cuestión de recargar y, y, y no tendréis problema. En entidades socias, pues la que hemos mostrado antes de ejemplo, de mujeres en zonas en conflicto, pues así es como aparece. ¿no? Eh, se ve mucho mejor la navegación cuando estamos en directo en la web que, que cuando lo estábamos haciendo con, con esos pantallazos, ¿no? que nos obliga un poco a veces a, a, eh, un poco a forzar ¿no? el, el, la mirada y el tipo de imágenes que estamos tomando. Bueno, pues estos serían diversa, diversos socios igualmente, ¿Eh? Eh, en fin, todos son similares, yo creo que ya esta idea un poco la podéis hacer. Este sería un ejemplo también de las fichas que tenemos para los objetivos de desarrollo. El objetivo 5, pues tenemos 74 proyectos, 62 entidades participantes, 60 entidades socias, información sobre el ODS ¿vale? y, bueno, aquí debajo también otro, otros proyectos que están vinculados a este objetivo, ¿vale? que creo que también es un buen instrumento de, de navegación. Aquí tendríamos un mapa, por poner un ejemplo. Esto podéis hacerlo con cualquier, eh, digamos, cualquier ficha, cualquier entidad que haya, ¿no? Esta eh, es una entidad en SFAS, en, ¿no? en Túnez. Si eh, pinchamos sobre ella, aparece su ficha, ¿no? Podríamos verla. Y luego aparece esa, esa línea que nos conecta con el proyecto. Ese proyecto género tecnología e innovación social, que se conecta con otra ficha, con otra entidad, que en este caso es la oficina de Relaciones Internacionales pues, de la Universidad de Cádiz, que al pinchar en ella nos lleva hacia otros proyectos. Y esos proyectos nos van a conectar con otras entidades participantes que también se conectarán con otros proyectos a su vez. Y en fin, lo que se genera es una red ¿no? de, de, de análisis de esa participación. Esto es prácticamente pues, con cualquier tipo de proyecto eh, que nosotros seleccionemos, ¿no? Cuando hay varios proyectos que se agrupan en una, en una misma zona, veréis que hace una forma eh, un poco como de caracol, ¿no? Se, se, se disponen la, las entidades pues, dado que se encuentran en un mismo punto, ¿no? eh, Es posible también que en algunos proyectos eh, que se realizan en varios sitios, bueno, la, la entidad o el, el lugar donde se ha seleccionado eh, no sea sé exactamente eh, es, es de tipo más bien indicativo, ¿no? no, no no está, digamos, al nivel de la calle o al nivel de, del barrio, ¿no? Pero lo importante aquí, sobre todo, es que seamos capaces de visualizar en el mapa ¿no? dónde se encuentran esos proyectos, en, en qué países, en qué zonas. ¿no? Y, y, bueno, siempre es información que se puede ir eh, ajustando. Eh, estos son los gráficos que hemos visto anteriormente, que os he mostrado. Aquí los tenéis, los tenéis en vivo. Eh, también con otra información eh, adicional. ¿vale? Entonces, bueno, pues la tenemos Y bueno, básicamente, pues esto sería la, la plataforma, el, el, el proyecto, Después de compartir pantalla, y, y Carmela, pues yo te paso la palabra, o Mariluz, y por pues si queréis hacer alguna otra consideración. Muchas gracias, Esteban. Eh, los datos que se han volcado a la plataforma, que los son para los años 2015 y 2019, porque los datos de 2020 se colgarán próximamente, ponen de manifiesto, como tú bien has señalado, una inversión de 188 millones de euros, 871 proyectos en los que han participado 180 entidades y 366 entidades o socios locales y otras entidades participantes. Eh, nos comentaba Elizabeth Padial en el chat de, de, del, del canal de YouTube que la, la etiqueta que hemos puesto de entidad socia eh, puede dar origen a confusión, puesto que ahí hemos englobado tanto a las entidades socias que actúan como contrapartes en los proyectos que apoyamos a las entidades andaluzas como otras entidades participantes. Ya le hemos contestado que eso lo, lo cambiaremos y lo mejoraremos. Lo que sí que nos parece eh, importante es que la herramienta sea, como nos decía Estrella, que sea útil, que sea fácil de manejar. Eh, de esos datos que muestras, eh, también vemos que el más del 67% ...de la cooperación andaluza se ha destinado a generar procesos de desarrollo y a salvar vidas... ...en las áreas geográficas prioritarias para la cooperación andaluza en América Latina... ...especialmente en países de renta media, donde todavía existen importantes bolsas de pobreza... ...en África subsahariana y en países del arco mediterráneo y del Magreb. Eh, también se puede comprobar en la plataforma que han sido, o que son las ONGDs... ...y la propia Administración los principales agentes de cooperación seguido de los organismos multilaterales de desarrollo, de las universidades, de las entidades locales y de otros actores como pueden ser las organizaciones empresariales o sindicales y las entidades locales. Eh, son muchos, muchos los datos que están ahora mismo en la plataforma, 14.000 datos. Los errores en la recopilación de información, en la traslación de la información al equipo tecnológico, en el volcado de esa información a la plataforma son posibles. Pero esto no es una herramienta cerrada, todo lo contrario. Es una herramienta viva, es una herramienta dinámica. Mejorar las descripciones de los proyectos. Afinar la localización de las intervenciones. Cambiar incluso las imágenes, que como decía Esteban, son imágenes genéricas o utilizadas de un banco de imágenes público, es posible. Introducir nuestro, nuestros logotipos. Mejorar el, o incorporar los enlaces web a nuestras páginas. Todo eso es posible. Y eso es lo que queremos, que la herramienta sea una herramienta dinámica, una herramienta colaborativa. Os animamos a que entréis en la plataforma, a que consultéis vuestros proyectos, a que hagáis todas las consultas que queráis, por años, por países, por entidad, por tipología, por ODS. Y, y esperamos que sea, pues, eso, como, como nos decía nuestra compañera en el chat, que sea útil, que la utilicemos. Y, Mariluz, eh, el cierre de la sesión es tuyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, eh, Carmela, muchas gracias Esteban también por, por toda la presentación y, y por todo el magnífico trabajo que habéis realizado. Yo insisto en lo que decíamos al principio y también en lo que eh, comentaba Carmela, esta es una plataforma viva, le hemos dado muchas vueltas, qué palabras utilizar, el lenguaje de la cooperación a veces es un lenguaje que conocemos la gente que trabajamos en cooperación, pero que no conoce la gente que no trabaja en cooperación y esta es una herramienta para que todas y todas las andaluzas y andaluzas conozcan eh, a qué estamos dedicando los fondos y dónde estamos trabajando. Eh, tendremos que ir mejorando, pero también nos parecía que era necesario ya eh, lanzarla, porque lleva ya unos meses funcionando, pero que, que las organizaciones se apropien de ella y nos nos ayuden, nos, nos aporten más información para ir mejorándola entre todos poco a poco. ¿no? Eh, lo importante eh, es trabajar conjuntamente, ser conscientes de que detrás de todo esto, detrás de todos estos proyectos, detrás de todos estos números, hay personas con una historia a la que la cooperación andaluza y todas las entidades estamos trabajando para… ...facilitar y mejorar las oportunidades de una vida digna, eh, proyectos de, de infancia y de juventud, proyectos con la población desplazada y refugiada, proyectos de mejora de la calidad de vida de la población indígena y minoría étnica, muy importante también todos los proyectos que estamos realizando en género eh, para mejorar las oportunidades no solamente de, de la mujer, sino para cambiar también nuestra mirada y crear sociedades más inclusivas y que realmente no dejen a nadie atrás, ¿no? igualmente con todas las personas con discapacidad. En fin, la realidad es que vivimos en un mundo muy plural, muy plural, y que a través de los proyectos de cooperación lo que estamos intentando es atender a todos esos colectivos que, eh, de una manera u otra, no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros ...para mejorar esa calidad de vida y algo también muy importante, es la cantidad de proyectos que hay de educación para el desarrollo, que ya digo que lo hemos englobado todo bajo el objetivo 4, en realidad es la meta 4.7, pero la creación de una ciudadanía global hacia tantísimas miradas, tantísimas realidades que tenemos que, que cambiar o que tenemos que transformar para que realmente este mundo sea eh, inclusivo, ¿no? Eh, agradeceros de verdad a todos por, por el, el trabajo que, que estéis realizando y esperamos que, que entre todos bueno, pues podamos avanzar en, en este ejercicio de transparencia y consolidar eh, una cooperación que realmente trabaje por no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta, hasta la próxima. Adiós, gracias.